Nos encontramos en el sector de Villa Liberación, donde un grupo de amigos, en honor al ministro fallecido de manera trágica, Orlando Jorge Mera, ex ministro de Medio Ambiente, en honor a su nombre y a su legado, han decidido sembrar algunos árboles aquí en el sector de Villa Liberación, en el municipio de Sosua. Vamos a proceder a la siembra ya han cavado varios hoyos y aquí vemos el trabajo que están haciendo, así se hace patria, honrando a un, un hombre que trabajó en favor de los recursos naturales de la República Dominicana. Parte de la dirección del Partido Revolucionario Moderno se encuentra aquí en el barrio de Villa Liberación sembrando árboles en honor al ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, fallecido trágicamente como es sabido de todo el pueblo dominicano y el mundo. Estamos aquí, parte de la dirección del partido, reunido, la dirección de la mujer, sembrando eh, árboles en, en, Villa, en el Parque de Villa Liberación, en honor al ministro fallecido, trágicamente, Orlando Jorge Mera. Así que, mi mayor deseo es que todo el país se pongan esto, en honor a Orlando, sembrar un árbol.